Saludos y bienvenidos a este vídeo de KHM donde vamos a aprender a administrar los módulos que, que tenemos disponibles en Exzilla. Estos módulos son aplicaciones que no aparecen en un principio con el programa pero que podemos instalarlos y agregarlos a medida de que, que los necesitamos. Además contamos con un buscador donde nos van a ir explicando para qué sirven y de esta manera pues los instalaremos cuando los necesitemos. Una vez estamos en la consola de CILAP, podemos acceder a este administrador de módulos eh, a, clicando en aplicaciones, aquí lo tenemos, o bien pulsando sobre este icono. Bueno, aquí tenemos todos los módulos disponibles, podemos navegar por ellos, en este caso vamos a instalar dos de ellos, el primero pulsando sobre graphics, aquí tenemos una, una descripción y nos dice que esta librería nos ayuda a hacer eh, gráficas como si estuviésemos usando MATLAB, como por ejemplo eh, los comandos plot. GCA, GCF o Surf. Vamos a instalarlo. Vemos que no tarda, no tarda casi nada. Y bueno, como hemos visto, ya nos aparece en verde como que está instalado. Otra de las aplicaciones que vamos a instalar en este caso es el Wii Builder. Que lo que nos permite es eh, poder hacer mediante Scilab interfaces gráficas del usuario para, para introducir comandos y poder ejecutarlos a través de una interfaz. Como vemos, instala casi al instante y ya nos aparece en verde. Lo que vamos a hacer es reiniciar el programa, cerramos y volvemos a abrir. Y ahora como podéis ver en la, en la consola nos aparecen los, los ATOMs que hemos instalado y ya podríamos empezar a usarlos. Muchas gracias por su atención. Puedes visitarnos en la página web www.khm.org. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos a info.cacheme.org.